¿Qué? ¡Wow! Mm. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Mm. Mm. Mm. Ajá. ¡Ajá! ¡Wow! No se ven casi esos protectores de silicona. Está bien cool. Y el diseño, ni se diga. chévere es que se pueden conectar a más de un dispositivo al tiempo, o sea son multipunto y se puede cambiar fácilmente de un dispositivo al otro, Huawei llama Smart Listening a este tipo de cosas y es muy interesante todo lo que se puede hacer con estos audífonos sin que ellos se, ca se caigan o se salgan de la oreja. Además, la marca le añadió ese toque secreto que ellos suelen tener porque se pueden conectar más de uno, hasta dos de estos audífonos al mismo dispositivo para compartir la música. Además, tienen carga rápida, con cinco minutos puedo lograr hasta dos horas y la marca afirma que con una carga completa se puede tener tanto en el Sputuche como los audífonos autonomía hasta de 30 horas yo tengo mis dudas porque generalmente lo que hemos visto es que cuando se activa la cancelación activa de ruido pues ese tiempo tiende a reducirse pero igual es bastante Es como para salir de casa un día o más y usarlos a pierna suelta para llamar e inclusive para escuchar. En estos momentos está haciendo algo de viento. Queríamos probar precisamente si el micrófono o bueno, los micrófonos porque no tienen ni uno ni dos, sino tres micrófonos captan ese viento o si efectivamente los modos ayudan precisamente a cancelar ese tipo de ruido. Ahorita estoy en un ambiente donde hay algo de ruido, se siente la ciudad, se sienten los carros. Entonces ustedes me dirán, aquí voy a activar nuevamente la cancelación Para que ustedes, los que están viendo este video Me digan si efectivamente notan el cambio o no Cuando se tiene esta cancelación activa, encendida Hay bastantes opciones en el mercado de audífonos Pero creemos que el diseño de esta, bastante futurista con curvas sinuosas, pese a que no tiene siliconas puede llegar a ser muy interesante para todos esos usuarios que están buscando algo que les sirva para escuchar música, algo que se vea muy bien y que además tenga un look muy moderno, muy actual, muy fresco. Además de este diseño tan espectacular que parece una gota de agua cayendo, Pese a que no tienen siliconas, fíjense, los FreeBot 5 se adaptan muy bien a la oreja, no se caen, el color blanco cerámica les va muy bien y dentro de la aplicación podemos manejar el sonido por medio del ecualizador. Soportan gestos para subir y bajar el volumen, efectivamente con dos clics y una serie de otros gestos puedo pausar, Retomar el sonido de la música, además, en el momento de op dejar oprimido, activo la cancelación de ruido o, en este caso, la desactivo. Fíjense ahí, empiezo a oír un poco más so lo que está pasando en la ciudad. La puedo volver a activar para que ustedes se den cuenta. Y aquí me dijo noise canceling on, y efectivamente, yo por lo menos empiezo a oír menos del sonido de la ciudad. Es un diseño muy pero muy interesante que seguramente va a acaparar la atención de muchos de los que buscan unos dispositivos para escuchar música que se vean muy bien, muy cool y que vayan con su Como costumbre. Al descargar la aplicación de Huawei AI se pueden realizar actualizaciones y un poco más de configuración de estos hermosos FreeBot 5. Hay que aclarar que no son la gama de entrada como los 5i, ni tampoco la gama más alta como los Freebots Pro 2, pero están bastante bien, es una gama media muy conveniente a un precio que seguramente se puede ajustar al presupuesto de muchos, $699,900, casi $700, no es poco, para eso están los hermanos menores, los Freebots 5i, pero tampoco valen el equivalente a casi un millón o más de los Freebots Pro 2 podría ser una buena opción para muchos en conclusión los Freebots 5 sin la i tienen un diseño supremamente hermoso y atractivo la cancelación de ruido está bien podría ser mejor pero sabemos que se trata de unos audífonos inalámbricos gama media con unos buenos codecs que seguramente podríamos encontrar en algún momento con unas buenas promociones. Ahora, son chéveres, son buenos, son cómodos, no se caen tan fácil. Ya hicimos la prueba, aquí lo ven, la prueba de la postura. Tienen Bien. la opción de cancelar ruido o no cancelarla. No tienen el intermedio que es el modo transparencia. Pero en general la experiencia es bastante placentera para escuchar música tener llamadas y demás de pronto los creadores de contenido podrían quejarse un poco porque existe bastante eco cuando los lugares son pequeños y la cancelación no es tan fuerte los gestos son bien interesantes por ejemplo acá acabo de activar la cancelación de ruido por lo que me encuentro en exteriores y la forma de subir y bajar el volumen también es bien interesante se actualiza con la, la aplicación de AI Life y no son muy pesados el diseño me encanta creo que Huawei está evolucionando muchísimo en ese sentido y también en los colores son los Freebot 5 son unos audífonos muy llamativos que seguramente podrían llegar a satisfacer las necesidades del usuario del común los que quieran algo más, pues pueden buscar en la gama pro de la marca o inclusive en otras opciones del mercado.